la música de Víctor y fuerza el presidente, entiende. Podemos decir que hay miles de compañeros presentes La respuesta que han dado no ha sido suficiente Tú, dime dónde está. no lo callarán por siempre Porque somos el presente contemplando el pasado Porque sin pasado no existiría historia Es momento de que suelte lo que han callado Porque a lo que callaron lo guardamos en la memoria El rico no mira la cara según él no busca nada pero Milicia, Los muros llaman, aclaman que eran verdad y justicia Acá se vive el perdón y el olvido Pero para ellos solo hay juicio y castigo El pueblo unido jamás será vencido Todo contra la judía apuntando sus oídos La historia es nuestra y la hacen los pueblos Pero el dictador de ese momento era el mismo diablo Todo el pueblo sabe de lo que hablo Esto es verdad y justicia, todos contra estos todo bastiardos los el dictador de ese momento era el mismo día. Todo el pueblo sabe de lo que hablo Esto es verdad y justicia, Todo es contra estos En este momento imposible que aquella nuestra poesía. En ese momento callaban a todo aquel que componía Que todo el legado que ellos nos dejaron afecta hoy en día Cuidado que caje mis molos en forma de rebeldía Seguiremos luchando como mecha contra la represión No olvido aquella fecha donde se torturó No se repite la historia, vamos firme junto al pueblo contra cualquier acto de cualquier dictador pisotean derecho humano nuestro grito de revolución Según ellos yo mandados, para eso no hay discusión Pero todos saben que ellos formularon la acción Sería el mismo peso, la misma carga para los dos La historia es nuestra y la hacen los pueblos Pero el dictador de ese momento era el mismo diablo Todo el pueblo sabe de lo que hablo Esto es verdad y justicia, todo contra todo es nuestras y las hacen los pueblos Pero el dictador de ese momento era el mismo diablo. Todo el pueblo sabe de lo que es Esto es verdad y justicia, todo contra todo fatal. Esta es la única forma de nunca dar pie atrás No olvidar, surgir, resistir y luchar La única forma de no repetir las historias Manteniendo